Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Espero que estén muy bien, donde quiera que me estén viendo o escuchando, porque ya saben que el podcast lo pueden escuchar en iBox y en Spotify y en la caja de comentarios les dejo los links para que lo puedan oír. Eh, yo ya estoy más que emocionado, eh, estamos a unos días, no, ya ni a una semana, ya estamos a unos días de que empiece la temporada regular y vamos por fin a, a, a nuestros 49 de San Francisco en la semana 1 enfrentando y visitando a los Leones de Detroit, Tema del cual pues vamos a hablar ya en Canal 49 del día jueves, a más, más, eh, eh, con más detenimiento. Ya saben que los jueves siempre eh, hablo del encuentro que viene, analizamos al rival, analizamos varias cosas y esta primera semana pues no va a ser la excepción y va a haber cosillas ahí muy interesantes, no se lo vayan a perder. Pero bueno, hoy en el podcast pues ya, la emoción de saber que tenemos un equipazo, porque eh, no le puedo llamar de otra manera a este equipo de los 49 ya eh, como todos sabemos se dio el 53 final, muchos de nosotros y de ustedes yo sé que ya lo conocemos, ya lo vimos, pero ahorita vamos a intentar eh, revisarlo así lo más rápido posible a todos y cada uno de estos 53 guerreros que van a, a, a representar y van a, a, a sudar la camiseta por nuestros amados 49ers. Rápidamente antes de continuar, eh, les recuerdo la dinámica, no sé si vieron el... el, el, el... El video del jueves pasado, ¿no? Que muchos se sorprendieron, ¿no? Fue el canal 49 habitual. Eh, por ahí subí mi, mi, mi rolita, ¿no? <risa> este, le hice ahí al rapero. Así que ya Snoop Dogg, Eminem, Asesino. Se pueden, este, eh, poner a temblar. Porque ya llegó Pablo a rapear. <risa> lo hice con mucho cariño. Lo hice con mucha, este... Le, che, le, che, le traté de echar ahí toda la creatividad y emoción. Ojalá les haya gustado. Los que no lo han visto, aquí les dejo el link. Para que lo vean. Y... No dejen de participar en la dinámica, ya saben que en la caja de comentarios de ese video, no de esa canción, no de este, sino de esa canción, vayan y dejen ahí en la caja de comentarios porque son fanáticos de los 49 y ya saben que los 5 más votados, los 5 comentarios que tengan más pulgares arriba, pues van a entrar a la dinámica para ganarse una gorra y una camiseta de Canal 49 eh, del color que quieran, del modelo que gusten. Este, y, y claro que sea de las que yo uso en canal 49 y la gorra pues con el logotipo de canal 49 este ya los que, los que ganen pues ya nos pondremos de acuerdo les pediré su correo electrónico porque les dije pongan el correo electrónico nadie lo ha puesto pero bueno los que ganen eh, ya, ya les escribiré yo ahí que son ganadores y les pediré que me den un correo electrónico para yo escribirles, ponernos de acuerdo y pedirles tallas y todo esto no porque las de mi tamaño no creo que les vayan a quedar a muchos <risa> soy talla super petit pero bueno, esa es la dinámica, entonces corran Los que no han dejado su comentario, déjenlo Y participen en la dinámica para ganarse Gorra y camiseta de Canal 49 eh, Y los que ya son miembros del canal no, los, Todos los miembros del canal, todos ya están Dentro de otra dinámica, para ganarse una, una, una gorra dorada como esta de Canal 49 Este Camiseta de Canal 49 Y un banderín del 75 aniversario De los 49ers, eso solo para Miembros del canal, un solo miembro va a ganar Pero todos ya están dentro de la dinámica También todavía están a tiempo de de formar parte de estos miembros del canal Los miembros dorados del canal Y van a ganar eh, eh, el premio Tienen de aquí hasta el viernes A las 8 de la noche Este viernes vamos a hacer la dinámica Vamos a hacer la dinámica Y vamos a hacer los sorteos en vivo A todo color, ¿no? Todo transparente Para que vean eh, quiénes son los ganadores y, y no haya ahí bronca Hasta va a haber secretaria de, de, de, de gobernación Para que pueda ver este, la, la veracidad del sorteo <risa> Pero bueno, dicho esto ya entonces entren a la dinámica, no se olviden de esto. Hoy vamos a analizar el, el, el, el roster, ¿no? Vamos a empezar con las noticias, últimas noticias que han salido, ¿no? Después del, del, del 53 final. A mí sí me gustó mucho. Al final es un equipazo, teníamos que cortar jugadores y la verdad es que había una, un grupo impresionante de talento a diferencia de otros años y se tuvo que cortar algunos jugadores que a mí no me hubiera gustado tanto. Algunos regresaron ya al... al, al, al la escuadra de prácticas, otros pues, desafortunadamente terminaron en otros lados. Pero, ¿cuál es la última noticia que se dio? Eh, los 49 firmaron al esquinero Josh Norman. Todos lo recordarán, una, una primera ronda en su momento. Eh, tuvo muchos años en, en Washington, estuvo en Carolina. Recientemente estuvo en Seattle, ya no lució tanto en Seattle. Y eh, llega a los 49, un, un ex Pro Bowler, ¿no? Un esquinero que fue Pro Bowl. Muy bueno en su momento. Ahorita yo no sé qué, todavía qué tanto gas traiga. Y estaba yo viendo, porque alcancé a ver el video de, de cuando le, le, le avisan que ya forma parte de los 49. Y la verdad, así muy, muy emocionado, pues tampoco lo vi, ¿no? Eh, es, un, es un trato amigable para los 49. Son 2 millones y cachito por un año. Nos conviene, vamos a ver qué tanta profundidad le da a la, a la secundaria. No sé si le vaya a alcanzar para quitarle el puesto titular, al menos de inicio a, a, a, a Mosley, porque The Red yo creo que es inamovible. No sé si lo puedan mover a, a Seth, por ahí están hablando. Tampoco creo, creo que estamos con Tart y, y, y Ward eh, seguros. Nuestro Nickel va a ser Kayvon Williams. Y por ahí yo creo que Ufanga va a estar haciendo entrando a hacer algunas cosas. Eh, eh, de modo y Lenover, ¿no? Pues yo no sé, esto de Norman pues sí me, no es que me desagradara, no entendí mucho la necesidad de traer un esquinero, ojalá le aporte todavía mucho al equipo, yo creo que sí semana 1 no creo que esté, pero tal vez por ahí de la semana 3, 4 empiece a entrar en algunos paquetes, si no es que es de estos jugadores que de repente cuando nos entramos ya lo cortaron, ¿no? porque aunque que a los 49 ni les gusta, pero bueno, llegó Josh Norman. Eh, otra noticia pues es Richie James está, está lesionado, eh, va a estar fuera algunas semanas, eh, por esta razón se, se, se firmó a Crackraff crack, eh, y yo creo que es, puede estar siendo de las últimas oportunidades de Richie James, creo que ahora ha despreciado chances y con estas lesiones pues tampoco ayudó mucho, porque aparte, pues abrió la puerta para el señor Jalen Hurt, ¿no? Muy cuestionable, yo soy de los que defiendo mucho a Hurt, porque me gusta cómo juega, porque desde que llegó lo vi, la, la, las comparaciones que más le hacían a nivel NFL, ya saben, ya saben que siempre que llega un prospecto lo comparan con algún jugador, siempre lo, lo, lo compararon con Mike Evans, yo sí le veo las facultades, pero tema lesiones, vamos a ver si lo deja en paz, si lo deja en paz creo que sí puede contribuir al, al cuerpo de receptores, ¿no? ¿Qué más? Pues la numeración que, que presentaron nuestros esquineros, bueno, nuestro perímetro titular, Emmanuel no, no, Mosley, Jason Burrett, eh, Jimmy Bork y Jacuís Tart, 1, 2, 3, 4, se ve bien bonita, o sea, se ve rara, yo nunca había visto eso en la NFL, con esta nueva regla de la numeración, que les permite escoger números ya diferentes, y eh, pues agarraron como si fuera un pócar, ¿no? El 1, 2, 3 y 4, una corrida en, en la baraja. Este, y se ve bien chido, entonces vamos a ver si ellos son los que se mantienen, yo no, no me molestaría si por ahí entra el 29, ¿no? y, y, y rompe esta, este seguidillo de números ¿no? como fanga eh, ¿qué más? Alfredo Gutiérrez ¿no? muchos, muchos se, se espantaron al principio de que ya lo habían cortado de que no se quedó bueno, siempre pasa esto cuando se, se, se da el 53 final, pero pues después muchos empiezan a entrar a, a la escuadra de prácticas no fueron 16 jugadores, no recuerdo bien todos, pero Alfredo Gutiérrez Afortunadamente nuestro mexicano, no orgullo nacional y lo tengo que decir, se queda en la escuadra de prácticas de los Niners al menos este año, esperemos que, que crezca mucho, al parecer pues al menos química ya está empezando a tener con los compañeros, los cuarineros tuvieron fiesta así como de, de su última fiesta antes de ya entrar a la temporada este fin de semana y sale una foto ahí donde sale Gutiérrez con varios de los 49 y eso está bien chido. Le invitaron a la fiesta, estuvo conviviendo, yo creo que empieza a formar parte de la familia Niner. Y eso está bien chido, ojalá el próximo año tenga suerte. No porque saben que Isaac Alarcón lo cortaron los vaqueros. Entonces, esperamos que los Niners y, y Alfredo Gutiérrez tengan mejor química. Ojalá pudiéramos tener ahí al, al guardia derecho que tanto he pedido. Pero bueno, vamos a ver, esa, esa es otra de las, de las noticias que sucedieron en, esta, en este offseason. Pero bueno, ya empecé a tocar los temas de, del 53 final. Y bueno, vamos a revisar el 53 final... No, no me lo sé de memoria, ¿no? Eh, si alguien se lo sabe de memoria, la verdad, eh, mis respetos, yo no me lo aprendí de memoria. Son muchos jugadores, 53, me sé la mayoría, pero no quiero dejar a ninguno afuera. Así que voy a sacar mi libreta de anotaciones y vamos a revisar unidad por unidad quiénes se crearon. Corebacks. bueno, es, es sencillo. Jimmy Garoppolo y Trey Lance, ¿no? Son nuestros dos corebacks que estarán dentro del 53 final. Recuerden que el 53 final son los jugadores que están equipados cada domingo para participar en, el, en un encuentro. O los jugadores que estarán disponibles, equipados dentro de la banca, para ser utilizados en cualquier momento. Hay otros que están en la, en la, en la escuadra de prácticas y eso pues, se puede echar mano si hay alguna lesión, si de repente hay baja de rendimiento, si de repente se necesita otro más, cosas así. Pero estos son los que estarán equipados, al menos en la semana 1 como corebacks, Jimmy Garoppolo y Troy Lance. Trey Lance tuvo ahí un, un, una cosa en el dedo ¿no? Que, que sí como que despertó alarmas nos preocupó un poquito pero Shanahan está muy confiado que ya este lunes o el día de hoy ya pueda estar entrenando no fue como tal una fractura digamos que fue un tipo de esguince en el, en el meñique ¿no? en este juego contra Riders que le llegaron y, y sí, se, sí, sí, sí se quedó como dolido siguió jugando yo pensé que había sido una clásica torcedurilla pero sí un, un poquito más complicada parece que va a estar listo para la semana 1 todo indica que sí entonces, pues ya tenemos a Garoppolo y a Lance Stotfield, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿y quién va a ser el coreback 3? O sea, Stotfield lo, lo, lo, lo mandaron a la escuadra de prácticas No es que yo crea que Josh Rosen es muy bueno Pero a mí me hubiera gustado más Rosen Sin embargo, pues lo cortaron y ya no está Entonces, Stotfield será el que esté en la escuadra de prácticas Y seguramente practicando con nuestra defensa Ojalá ayude porque pues, no mostró mucho en la, en la pretemporada Pero ahí está Corredores Kyle Jucek, ¿no? Uno de mis favoritos. Me preguntaban en el Twitch el otro día quiénes eran mis jugadores favoritos. Les dije que George Kittle, les dije que Fred Warner y se me fue por alguna extraña razón. Kyle Jucek, que es, es uno de mis jugadores favoritos del equipo, el 44 eh, de los Niners. Fullback, nuestro fullback estelar. Eh, Raheem Mustard, inamovible, ¿no? Será el, el corredor titular. ya Michael Hasty. Que, eh, un dato interesante es que Hastie fue el, el corredor con mejor yardaje en la pretemporada de toda la NFL. ¿no? Fue, el, digamos, el mejor corredor de toda la pretemporada. hoy ya Michael Hastie, y eso ya son credenciales muy buenas, porque aparte anotó tres o cuatro veces. Hastie le va a ayudar mucho al equipo. Guarden este comentario. Eh, Troy Sermon no, era lógico. A Sermon lo no quiere Shanahan por lo que puede aportar en situaciones y por su carrocería. Y Adaya Mitchell, movimiento que sorprendió en lugar de Wayne Gallman. Wayne Gallman que no sé, creo que se fue a... a otro equipo, no recuerdo cuál. Sorprendió que se cortara Gallman, pero la verdad es que su actuación, yo se los mencionaba en otro, en otro podcast, a mí no, tampoco me llenó la pupila. Creo que no fue lo que se esperaba y se quedan con Adaya Mitchell, que me parece que también va a estar para eventualmente regresar, ya sea Kickoffs ...o despejes, no lo sé... ...no sé si a Hasty lo van a meter... ...a mí no me gustaría que a Hasty lo metan a regresar patadas... ...nos puede lesionar y es un arma que puede eh, servir mucho como corredor... ...ya veremos, porque también está hablando de que... ...Enyuk o... O, este, ...o... ...Jennings o algo así... ...estos son los corredores... ...Jushek, Monster, Hasting ...Shermon y Mitchell... ...alas cerradas, pues ya sabemos, ¿no? ...el señor Cero Miedo... ...George Hill, pues es nuestra ala cerrada titular... Ya lo quiero ver en acción, ¿no? Contra Riders nos dio ahí una probadita, pero ya lo quiero ver en acción. Es George Kittle, Ross Willey y Charlie Warner, que me parece que es un, un, una unidad que le da profundidad a, a las salas cerradas. Creo que si bien ni Warner ni, ni Dudley pueden hacer las, las labores de, de Kittle, sí le van a poder dar descanso, sobre todo tal vez en bloqueos y en algunas jugadillas que puedan salir por un pase sorprendiendo a las defensas. Unidad defensiva muy bien. Las tres unidades que van hasta ahorita perfectas. Me gustan y mucho. Eh, receptores abiertos. Digo Samuel, Brandon Ayuk, Mohamed Sanu, Trent Sherfield, Johan Jennings y Jalen Hurt. Bien, el cuerpo de receptores me gusta. Desafortunadamente cortan a Simba Webster. A mí me parecía que podía ayudar para regresos de patada porque se vio muy bien. Pero eh, Shanahan se casó con Hurt. Espero yo de verdad que Hurt dé lo que yo he estado esperando desde que llegó al equipo. Eh, híjole, dos años sin jugar, ¿no? Inactivo, más o menos ahí se vio contra Raiders. Ojalá le pueda ayudar al equipo. Creo que no va a tener muchas repeticiones, al menos al inicio de la temporada. O sea, aparece como receptor 6, o al menos en la lista que yo tengo. Pero Samuel y Ayuk son los, son los titulares inamovibles. Creo que entre Sanu y Sherfield se van a agarrar de las greñas por el spot número 3. Aunque por el momento yo se lo estaría dando a Sheffield por lo que ha mostrado. En el campo o se ha visto muy bien y Sanu a medias tintas, ¿no? Me gusta más sherfield que Sanu, ya veremos. Eh, y Joan Jennings, que al final sí se ganó un spot, ¿no? Por ahí yo creo que también la lesión de Richie James le abrió la puerta. Y ese es nuestro cuerpo de receptores. Me gusta, no me fascina, no me así alucina, pero creo que está bien. Si sí, sí, sí, digo... Y Ayuk, si Debo no se lastima y si Ayuk deja de tirar balones, tenemos una buena dupla, muy buena dupla de receptores. que junto con Kittle van a complementar a los Jack Brothers, ¿no? Que también saben que hice mi programa de los Jack Brothers, les dejo el link ahí, chequenlo. Eh, línea ofensiva, Trent Williams, Laken Tomlinson, Alex Mack, Daniel Bronskill, Mike McClinchy, que son los posibles titulares por ahí nada más a lo mejor el eslabón medio flojo es Daniel Bronskill, que no me llena a mí tanto la, la pupila, salvo cuando juega contra Aaron Donald. Eh, Aaron Banks, pues no sé si va a estar listo para la semana 1, supongo que no. Cuando regrese ya veremos. Eh, hay otro liniero, eh, Looney, que jugó muy bien, el otro drafteado. No sé si jugó muy bien de, de tackle izquierdo, no sé si puede hacer la transición a guardia derecho, pero jugó muy bien en la temporada. Eh, Tom Compton se queda, Aaron Banks y Jalen perdón, es Jalen Moore, Jalen Moore, no, no, no es lo deis, Jalen Moore es el que se queda, el novato de quinta ronda, este, y pues esa es nuestra línea ofensiva, creo que si bien no hay tanta profundidad y es lo que me preocupa, es la línea, es la unidad de la ofensiva, por la misma razón que me preocupa, una lesión aquí, difícilmente vamos a tener a alguien que pueda cubrirla, y eso es preocupante, sobre todo una temporada tan larga, y con un equipo que corre tanto el balón, eh, eh, esperemos no haya tantos lesionados porque entonces sí va a haber problemas ahí en la línea ofensiva. Pero bueno, la titular al menos eh, cuatro de los cinco son, lucen eh, sólidos, no? Tomlinson, Trent Williams, Alex Mack y Mike McClinchy. que la verdad de una gran pretemporada se ve mucho mejor Mike McClinchy se ve sólida la línea ofensiva. Vamos que le esperemos que se ponga al nivel. Ya veremos si, si Jalen Moore hace la transición. Ya veremos qué pasa ahí. Pero esa es la línea ofensiva. Insisto, la unidad que menos me fascina de la ofensiva. Pero bueno. Por este tema de, de que no hay profundidad. Pero esa es la ofensiva. Que la titular luce monstruosa. Luce muy buena. Me gusta muchísimo la ofensiva de los Niners. Vamos con la defensiva. Eh, primero línea defensiva. ¿no? Nick Bosa. Jabón Kinlow. DJ DJ Jones. Y Eric Armstead que lucen como titulares. DJ Jones es el más flojito que no se sabe si sí va a ser titular o no. Pero lo que son Nick Bosa, Javon Kielo y Eric Armstead son titulares inamovibles. Por ahí DJ Jones yo creo que con D. Ford. Que Dee Ford no es tan interno pero podría ser. Samsung Evocamp puede también pelearle ahí mucho. Y tenemos a Maurice Hurst, Zach Kerr, Kentavious Street, Arden K. y Kevin Gibbons. Y todos estos se vieron muy muy bien en la pretemporada es más creo que todos se llevaron mínimo una captura se vio muy bien la línea defensiva de los 49 y me encanta a diferencia de la línea ofensiva que la línea defensiva tiene muchísima muchísima profundidad también eh, se tuvieron que dejar ir jugadores no eh, híjole pero bueno esta es la línea defensiva sobraba talento en la línea defensiva y eso es lo que tenemos la verdad a mí me gustan todos me gustan mucho, no hay uno que no me guste, me gustó mucho la, toda la línea defensiva, toda la profundidad que hay ahí, Chris Cochrane creo que, que está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo con todos estos hombres, eh, bien, es, ya de, de, de entrada les digo, es la unidad que más me gusta de la defensa, ahora vemos los demás, pero esta unidad es... Está bestial y creo que va a ser otra vez la base, igual que en 2019, de todo el equipo, la línea eh, defensiva. Que si bien yo extraño muchísimo a DeForest Wagner y seguiré siendo viuda de DeForest Wagner toda la vida, la profundidad de esta línea creo que sí va a venir a sustituir un poco la ausencia de un, de un eh, líneo defensivo como era lo Wagner como lo era Wagner entonces perfecta la línea defensiva, linebackers, Fred Warner, Drew Greenlow, a César sahir Demetrius Flanigan Ford y Marcel Harris, así como lo de Marcel Harris. Fred Warner y Drew Greenlow, excelentes, ¿no? Me parece que son, eh, wow, o sea, es, creo que, no sé si el mejor, pero uno de los mejores tándems de linebackers que hay en la liga. A César sahir eh, creo que cumple, como Sam no lo veo tan, tan bien. Pero bueno, ni a Flanningham Foles El que me sorprende es Marcel Harris Que haga esa, le hagan esta transición de, de, de, de, de safety A linebacker me parece que van a tratar de meterlo De una manera híbrida No, es más tacleador, definitivamente Es más tacleador que, de, que defensor de pase Tal vez se sienta más cómodo moviéndose en las zonas medias Cubriendo alas cerradas Cubriendo hombres no tan rápidos Y tal vez tenga mejor visión de campo en medio Que en la zona profunda Marcel Harris es el que sorprende yo de verdad no me explico cómo dejaron ir a Jonas Griffith, ¿no? Híjole, ese, ese linebacker de Ohio me parecía que podía ser, eh, eh, eh, con, junto con Warner y Greenlow, el tridente perfecto lo dejan ir. Y me lo agarraron con los gigantes, o Chicago, no sé. Se fue, y sí me dolió. Al igual que Hillard, era un tandem que yo había visto muy bien en la pretemporada y los dejan ir. Creo que en esta unidad sí se equivoca San Francisco, no tenía que haber dejado ir a estos jugadores, los deja ir. Ni modo, ¿no? ¿Qué le hacemos? Se queda prácticamente el mismo cuerpo de linebackers del año pasado, a excepción, a excepción de la adición de Marcelo Harris. Porque Michael Hendricks pues, ya lo cortaron, ¿no? Se lesionó, no duró nada y lo tuvieron que cortar. Entonces, pues ya está, lo puede agarrar cualquier equipo. Entonces, adiós a Michael Hendricks. Esquineros, bueno, y esquineros? Kevin Williams, que sabemos que será nuestro, nuestro slot titular. Jason Burrett y Emmanuel Mosley, seguramente serán los esquineros titulares en la semana 1, llega Joshua Norman, vamos a ver dónde lo meten. Eh, Devonta Harris, Ambry Thomas y Demodre Lenore. me parece que en el lugar de Devonta Harris es donde puede entrar Josh Norman a tratar de pelear ahí por algún spot dentro del 53 titular y tal vez a Devonta eh, lo, lo, lo muevan al practice squad, no lo sé. Eh, pero me gusta, me gusta la, la, la, el perímetro Creo que Berrett y Emmanuel Mosley pueden ser sólidos No un gran tándem Berrett sí, Berrett creo que puede tener un año de Pro Bowl Mosley no lo sé Pero ha mostrado cosas muy buenas Kevin Williams es el mejor para mí eh, esquineros slot de la liga eh, Avery Thomas no se vio muy bien en la pretemporada Sin embargo lo dejan en el 53 final Y de modo el Lenore me parece que sí puede ser una joyita Que agarramos y de esquinero va a estar perfecto Pregunta eh, Harris, ya veremos. Y les repito, Josh Norman llega. Vamos a ver, vamos a ver qué tanto le puede aportar al equipo. Sefties, Jimmy Ward y Jacqueline Guitar eh, perfilan para ser los titulares al inicio de la temporada. Desde ahorita se los digo. Eh, spoiler alert en Canal 49. No va a pasar mucho tiempo para que Talanoa Ufanga ocupe un puesto titular porque lo que este señor le, le, le, le aportó a la defensa en la pretemporada fue una cosa eh, de verdad, de verdad especial. Pero bueno, no es titular, pero aparece dentro del cuerpo, contra Tavon Wilson, ¿no? Escogen a Tavon Wilson en lugar de Jaja Clinton Dix, lo cual eh, no sé por qué se toma la decisión, tal vez ya los años de Clinton Dix, tal vez el que llegó ya más rezagado. Sin embargo, me quedé en que estaban nego negociando con él para ver si quedaba en la escuadra de prácticas. Yo no sé si un señor... Clinton Dix, con el nivel que tuvo, pues se conforme con una escuadra de prácticas, aunque tampoco sé si le llevan muchas ofertas, pues ya es muy veterano, pero en eh, los lugares se los quedaron Tavon Wilson y Talano Ofanga, cuerpo de safety me parece bueno, esperemos que Tart ya deje de lesionarse, pero en esta ocasión no me va a preocupar tanto si se lesiona eh, Tart, porque Ofanga creo que puede entrar y hacerlo muy bien, eh, como safety. yo ya quiero verlo Ahí en el equipo, se los digo de ya. Y bueno, los equipos especiales, Robbie Gould, ¿no? Para mí es una incógnita, lo hizo bien en la pretemporada, en goles de campo pues, muy cerquitas, puntos extra Por ahí tuvo un, uno más larguito que falló y ojalá no le empiece a pegar la, la edad al señor Robbie Gould. Eh, mi, Michi Wichnowski no, que sabemos que es nuestro Pateador Espeje y creo que este año eh, Al menos lo que mostró en la pretemporada es las patadotas Que metió, sobre todo contra Riders, híjole amigos Eso sería de gran ayuda Sobre todo para las defensas Las defensivas son las más agradecidas Cuando tienen un pateador Que te, les pone el balón hasta la 10, hasta el, donde sea Al equipo contrario, se aventó Una de 70 y tantas yardas y otra de 80 No con el bote Aguas con no que este puede hacer un daño de Pro Bowl si está pateando así Y bueno, el Long Snapper, Tower, Tower Paper, ¿no? Nuestro, nuestro centro largo Ese es nuestro 53 final de los 49 de San Francisco A mí, a mí la verdad me gustó mucho eh, Creo que está, no le falta nada La escuadra titular ofensiva y defensiva, eh, muy poquitas cosas veo flojas La verdad es que no Prácticamente la ofensiva solamente a Bronskill lo veo un poco por debajo del nivel de los demás linieros. Eh, eso me hace pensar que San Francisco estará corriendo más por el lado izquierdo. ¿no? Eh, tal vez sus formaciones fuertes sean del lado de Bronskill para ayudarlo y para, vez, para engañar, cambiar de dirección. No sé, eh, estas jugadas de counter, etc. Eh, pero es el único eslabón que veo más, más flojito. Creo que si se sigue haciendo este tándem de, de Garópolo y, y, y Trey Lance puede ayudar, lo cual no quiere decir que Shanahan se vaya a casar con esa idea. Me parece que, el, que la idea de Shanahan, yo así como lo veo, o sea, estar, estar, estar, estar viendo mucho estar pensando mucho en esto que hizo Shanahan contra Blue Riders eh, y que él sigue diciendo, no voy a decir quién es el titular, no gano nada con decirlo, me parece que es una estrategia inteligente, eh, hasta mediática, ¿no? porque eh, miren, si ustedes ven el juego contra Riders, ¿no? Todos, es que este, este, este cambia a, a Garópolo y a Lance, básicamente hicieron lo mismo. Y a, me refiero a lo mismo con, sí tiraron algunos pases, pero la gran mayoría de las jugadas, los dos, lo único que hicieron fue entregarle el, el balón a los corredores. El ataque de los 49, la base es el ataque terrestre. ¿no? Fueron 200, casi 250 yardas por tierra en ese juego, no, bueno, trash time y lo que quieran, pero se corrió mucho. Creo que esto solamente va a estar confundiendo a las defensas. Cuando entre Lance van a decir qué va a pasar y se la va a entregar como si Garapolo se la entregara a los corredores. Y Garapolo igual, entonces de repente harán cosas que desestabilicen. Shanahan eh, me, me gusta también eh, la idea de que tenga las defensas preocupadas durante toda la semana cómo enfrentar esta dupla. ¿no? Lo que nos pasó a nosotros cuando enfrentamos a Santos es que decíamos, bueno, o la defensa tenía que prepararse para enfrentar a Brice o a Tyson Hill cuando estaban en el campo, y eso no te permite diseñar una, un, un, un esquema defensivo centrado en un solo coreback, como es normalmente la NFL. Los equipos van a tener que, que, que tener horas extras, o restarle tiempo a un coreback o a otro para preparar a los dos, y Shanahan puede hacer esto, o de repente se le puede ocurrir un juego, nada más jugar con Garoppolo, o un juego jugar solamente con Lance, ...y le restaste preparación a las defensas en la semana... ...eso es un punto bien importante... ...que me parece que Shanahan eh, está dentro de su repertorio... sus barajas... De, de jugadas inteligentes de Shanahan... ...alternarlos no es mala idea... ¿no? ...por ahí hay quien dice que es un error... ...que lo sé... Se, o sea, ...ya mejor ni porque, híjole, ...creo que hay muchísimo talento... ...habemos muchísimo talento de coaches de sillones... De ...desperdiciados aquí... ...en YouTube y en las redes sociales... Eh, a veces hasta yo mismo me doy risa, ¿no? De, la, de, la, cuando, de las cosas, de las arrugadas que digo, porque pareciera que yo sé más que Shanahan. Y la verdad es que na, nadie tiene idea. Nadie, Shanahan va tres pasos adelante de todos nosotros. Y solamente nos queda admirar eh, la creatividad y la inteligencia que tiene este hombre para controlar la ofensiva. Entonces, les repito lo que les he hecho muchas veces. No me crean a mí, no le crean a todos los merulicos que andan por todos lados, eh, que, que yo no sé qué hacen en, en Facebook escribiendo o en Twitter o en Instagram, este, ya deberían estar coachando en algún equipo, ¿no? Ya deberíamos estar coachando algún equipo de la NFL. Este. Pero bueno, aquí nada más somos aficionados, ¿no? Somos eh, Yo me considero un aficionado que opino, que digo lo que pienso, pero la verdad es que nada más es como cualquier opinión de cualquiera de todos ustedes, y yo sigo aprendiendo muchos de ustedes, ¿no? De lo que me ponen en la caja de comentarios, de lo que leo, lo que investigo, nada más es eso. Pero creo que Shanahan está está haciendo algo está, está, está cuadrando algo muy muy chido en los 49, esta ofensiva va a estar bestial a la defensa la, la, la, la línea defensiva está monstruosa, a mí me encanta la, la línea defensiva y creo que ahí, de ahí va a partir que puedas, podamos tener otra vez una secundaria top top 3 y tal vez otra vez como la mejor de aquel 2019 este, pero gracias a esta frontal que vamos a tener, hay que ver a Bosa, hay que ver a Kinlow hay que ver a Ford, mucho ojo con estos tres jugadores porque vienen de lesiones. Y pues vamos a ver qué, qué tan, con qué tanto nivel arrancan la temporada regular, ¿no? Este, los backers pues con Greenlow y, y con Warner creo que tenemos dos de tres muy buenos. El tercero no me convence ninguno de los otros. Pero bueno, con eso tenemos un 75% de nivel en los linebackers y me parece perfecto. Y el perímetro bien. Creo que es un perímetro que va a sacar la chamba. No veo un eslabón. Si bien no veo tal vez a un poco por arriba de los demás. Creo que todos tienen un nivel muy bueno. No veo a ningún superestrella. Pero tampoco veo a un esquinero mediocre a un mediocre, Creo que tenemos un buen perímetro. Y en general creo que, la, que, que el equipo como tal. ¿no? Nuestros equipos especiales igual. Creo que San Francisco como también se los dije ¿no? en un video que hice. Y también les dejo el link. San Francisco trae un trabuco y, y, y yo no sé tengo muchas expectativas no por el rival, tengo muchas expectativas de ver todo lo que puede mostrar Shanahan en la semana 1 como para decirle a la liga aguas que ya llegamos no estaba leyendo que muchos eh, analistas ¿no? no sé cuántos analistas han escogido a San Francisco en Estados Unidos como los favoritos para ganar el Super Bowl este año, esperemos que no se equivoquen y por ahí también hay, hay muchos medios que están hablando de los 49 como un equipo a vencer este 2021. Señores, esto, esto es lo que les tenía que decir. No me quiero prolongar mucho, alargar mucho. Eh, muy contento, muy emocionado, muy agradecido con todos ustedes, la verdad, por, por todo lo que eh, apoyan este canal. Reitero mi agradecimiento a la Faithful Chihuahua, está su banderín. Por ahí me han escrito otros carnales que me quieren mandar cosas. Adelante, escríbanme a, a mi correo, ¿no? En Gmail. Eh, Pablo, con B chica, 40, así, número 40, y de Griega, 9 arroba gmail, eh, punto com. Escríbanme, nos ponemos de acuerdo. Si me quieren enviar algo, bien recibido, y lo ponemos aquí en el muro, como les insisto, les hago un espacio, vamos quitando cosas, y ponemos los banderines para llenar, que esto también sea un espacio para toda la afición. 49 en México y en el mundo Pero bueno Los dejo El jueves canal 49 Espero yo <ríe> Espero yo eh, que no pase nada Del otro mundo porque ya me toca La segunda dosis de vacuna esta semana Y la primera casi me muero <ríe> Si no hay canal 49 Al menos les mando un mensaje explicándoles eh, eh, o, o lo retraso o no sé qué Voy a tratar de hacer todo lo posible por sacarlo este, y espero también estar bien para, para el sorteo, no puedo estarme ahí muriendo, entonces este, yo espero que todo siga en pie, pero lo primero, lo primero que es ser responsables, entonces esta semana me vacuno otra vez y espero eh, verlos el jueves en Canal 49, el viernes en, en el sorteo, el miércoles eh, ya saben, transmisión en Twitch, se está poniendo bien chido ahí en Twitch, la verdad es que no se han visto las simulaciones que sigo subiendo, vienen de Twitch se pone bien chido ahí el cotorreo, estar interactuando con todos ustedes. Eh, yo me la paso muy a gusto y creo que todos estamos ahí cotorreando mucho y todos son bienvenidos ahí al canal de Twitch, Canal 49. Por ahí nos vemos. Este, y ya saben, las redes sociales, Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, Canal 49. Eh, nada más que decir, señores. Eh, vamos con toda la actitud, ¿no? Como dije en el video, estamos listos. Vamos a apoyar a los 49, ya falta menos para verlos el domingo, híjole, ya, el jueves hablamos, les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra, déjenme en los comentarios cómo vieron este, este, eh, este roster final y no se olviden de participar, todavía tienen tiempo para participar en la dinámica que será el viernes a las 8 de la noche, totalmente en vivo, esténse atentos para saber quiénes son los ganadores, les mando un abrazo a todos, mucha buena vibra, ya lo saben, Go Niners!